Señores, quiero felicitar a la juventud dominicana, a la juventud dominicana a nivel nacional e internacional. Ahí vimos un video eh, que está colgado en las redes sociales, eh, donde eh, los manifestantes son en la ciudad de Nueva York, específicamente en Washington Heights, en Manhattan, en la 181 y San Nicolás, eh, donde muchos dominicanos se, se, se fueron a las calles a protestar por lo que está sucediendo en nuestra República Dominicana a propósito, de las suspendidas elecciones del pasado 16, eh, domingo 16. Entonces, 16, ¿verdad? ¿Era, era, era domingo? Sí. sí 16. Sí. Miren, aparte de eso, eh, felicito a los jóvenes porque... estamos aquí, señor director. Felicito a los jóvenes por la siguiente razón. Primero, porque tienen temblando a la clase política, entiéndase, a todos los políticos, no importa el partido. Pero también tienen temblando a todos los grupos populares, tradicionales. Esos también están preocupados. Y al sector empresarial. La juventud, esta generación, ha dicho basta. Ha dicho somos jóvenes pensantes. Jóvenes que tenemos dos dedos de frente. Jóvenes que al igual que muchos que nos están viendo, han dicho... Que República Dominicana esté todo. Y que este país hay que arreglarlo o sí o sí. Que los métodos tradicionales ya están obsoletos y que no funcionan. Y que luego de más de, de, de casi 80, 100 años de democracia, hemos dicho de que esos métodos tradicionales ortodoxos no funcionan. Como la esquema de neumáticos como la, el lanzamiento de piedra, que solamente van tres gatos. No he visto un grupo popular que haga ha, ha hecho lo que han hecho estos jóvenes así desde la nada. Sin planificación previa. Con el apoyo de todos los sectores del país. No lo he visto ningún grupo popular. Ni tampoco he visto ningún partido político tenerle el poder de convocatoria a nivel nacional e internacional como lo han hecho estos jóvenes. Estos jóvenes que no son un grupo, son simples dominicanos y dominicanas que dijeron, está bueno ya de irnos a nuestro país. Señores, lo más triste es usted ser extranjero, usted ser un inmigrante en otro país, donde muchas veces el idioma, donde muchas veces el clima, donde la discriminación está a la orden del día. Entonces, estos políticos, ninguno lo han vivido. Porque la mayoría de políticos que salen de los barrios, que se encumbran en un partido y luego eh, llegan al poder, no han vivido fuera de su país. No saben lo que es ser inmigrante. No saben lo que es ser discriminado. Entonces, estos jóvenes, la mayoría que han salido, y no tan jóvenes, que bien que dicen su juventud, por la situación económica, por cualquier otra eh, variante en su vida personal que tuvieron que irse del país. Y han visto que otros países con menos recursos económicos que nosotros viven cómodos, con seguridad, con salud, con empleo, con educación, con luz, y con muchas cosas que son tan sencillas, con tanto dinero que se, que se produce en nuestra República Dominicana. Que a pesar de todas las vicisitudes que todos los partidos nos han llevado, hoy en día todavía se puede vivir en República Dominicana. Hoy en día todavía tenemos una democracia. Entonces no podemos y muchos que viven criticando que la juventud, que esta generación, que el dembo, que el reggaetón, que un reguero de vago, que esto, es ahí. Lo que no hicieron nuestros antepasados, lo que no hicieron las personas de los 40 años en adelante, que tanto critica la juventud de hoy, lo está haciendo la juventud de hoy, antes es la misma situación. Tú te pones a buscar videos de los años 70, 80, 90, principios de 2000, tanto comunicadores como eh, eh, izquierdistas, como eh, gente que no estaba en el gobierno, la misma crítica y el mismo método de lucha y bla, bla, bla, y bla, bla, bla, y bla, bla, bla. Y todo se quedaba igual. Hoy en día, esta generación de jóvenes han demostrado que sí se puede. Y han dado un ejemplo. Para callarle la boca a todos los que he mencionado. Políticos. Eh, grupos populares. Y todo eso. Que pasando una actividad. Usted no encuentra una basurita. No han tirado la primera piedra. No han quemado la primera goma. No le han faltado respeto. A ningún político. Ni a ningún eh, eh, miembro de la policía. Entonces. Lo que se está haciendo ahora, la revolución, que para mí es una revolución juvenil y de generación. La generación X, la generación Z, es su momento. Sigan la lucha. Ustedes cuentan con el apoyo del país completo y de todos los dominicanos y dominicanas, tanto los que estamos aquí en el país como los que, estamos, como los que están fuera. No se desmayen. Hay que continuar. Hasta ver los resultados. ¿Cuáles son? Que la clase política entienda que el gobierno no es una empresa, no es un negocio particular de nadie. Que el que va ahí va a servir. De tanto letrero, oye, este, que yo vi en todas las manifestaciones nacionales e internacionales. Hubo uno que me gustó mucho. Que decía... A los congresistas, yo quiero que vivan con el sueldo de mi papá. Entonces, a los políticos, todos, porque sí. mi, mi voz no es al PLD, no es al PRD, al PRM, al Reformista, Alianza País no, a Fuerza, no. Es a la, a la clase política, o sea, a los políticos, todos, mi reclamo. Entonces, yo quiero que un diputado, que un senador, viva con el sueldo mínimo, porque hay que darle a entender a los que están y a los que aspiran a ser políticos o, o a tener un cargo público del Estado, que usted no va allí a hacerse rico, usted va allí a servir. Que si usted quiere hacerse rico, vaya al sector privado y emprende una empresa como muchos lo hemos hecho. Como muchos lo hemos hecho en este país, de la nada, de cero. Y se oye feo y arrogante decirlo. Pero en el caso mío personal, yo vengo de Cerito y he logrado mantener mi familia dignamente, pago mis impuestos, trabajo de lunes a domingo y lo poco o lo mucho que he tenido, lo he logrado trabajando porque se puede. Y como yo hay muchos empresarios que están por encima, igual o menor, pero que trabajando lo han hecho. Haga usted lo mismo porque es muy bueno engancharse a político y en uno o dos años ser millonario y ser empresario haciendo negocio con, con, con el gobierno. Es muy bueno una contrata y usted sobrevaluarla o ser suplidor y sobrevaluarlo. Es muy bueno así hacerse rico en este país. Es muy bueno a través de la corrupción hacerse rico en este país. Es muy bueno y fácil. Siempre he escuchado yo que en este país hay tres formas de hacerse rico. Uno, siendo pelotero y que te firme la Grandes Ligas, Dos, ser narcotraficante. Y tres, Politico. ¿sabe cuál es? Ser político. De usted la forma de usted hacerse millonario fácil, sin herencia, sin trabajar y sin esforzarse. Entonces la juventud pensante la que vivimos día a día, la que ha entendido que usted puede ser un emprendedor y vivir dignamente y decentemente, es la que está ahora diciéndole a los políticos, basta ya. Así que, mis queridos políticos, vayan buscando otra forma de usted vivir en este país. Porque ya estamos harto, cansados del cáncer de los políticos de República Dominicana. Es un cáncer que ya encontró un remedio. Se llama la juventud de esta generación. Así que cojan por la sombrita, mis queridos políticos. Y esos que son profesionales, porque ese es otra, los políticos tú lo ves. ¿Qué usted ingeniero? ¿Qué usted abogado? ¿Qué es usted mercadólogo? ¿Qué usted es administrador de empresa? Pero nunca lo han ejercido. Y se inventan empresas privadas pero es para la corrupción, para sacarle al Estado, al gobierno, a nosotros, pero no porque saben ejercer una profesión. Hay muchos políticos que son licenciados en Derecho y nunca han subido a un estrado. Hay otros que son ingenieros que nunca han construido ni una cajita de fósforo, ni una casa de caja de fósforo. ¿Eh? Y tú lo ves, ah, fulano, y, y lo oye, no, porque yo siempre he estado en el sector eh, privado, claro, en el sector privado tienen una empresa y suplen al Estado. Y ya, no, vengan a huellar la yuca como mucho, a ver si es bueno comprar jipeta, a ver si es bueno tener mansión, a ver si es bueno irse para Dubái de vacaciones. Vengan a huellar la yuca como lo hemos hecho todos los dominicanos y dominicanas, que somos la mayoría. Que somos la mayoría. Así que juventud, para adelante. El 27... Vamos todos a marchar por nuestro país, por la democracia. No por la democracia que está en crisis, sino por la democracia que los políticos deben de entender de una vez por todas. Así que si usted es político y me está viendo, mírese en un espejo y sea sincero y diga, aquello voy a una alcaldía, aquello voy a ser un regidor, aquello voy a ser un diputado, aquello voy a ser un senador. Mírese ¿Qué en un propuesta espejo. Llevo? No, no, que se mire a qué, hacerme rico o verdaderamente desprenderme. Yo eh, colgué algo que puso Melimel Mel a propósito, que se le guayó la yuca a los políticos que supuestamente una coalición de partidos iban a hacer una marcha, pero iban a aprovechar para, para eh, en su caravana terminar en la Plaza de la Bandera y comenzaron entre ellos Melimel y, Mel y otros a decirle por las redes sociales no Y tuvieron que cambiar la ruta Y se demostró ahí que no tienen fuerza de nada Muy fuerte ¿Eh? Mírenla ahí Esa gente quería Aprovechar la juventud Cogerlo de pendejo Pero no Lo que no hicieron nuestros padres Nuestros abuelos Que también tienen culpa De que el país esté donde esté Lo están haciendo esta generación con civismo Con educación, con altura Que son guau guau, guau Que son pop y no importa Son dominicanos y dominicanas todas claro. Así que políticos Si tú te quieres unir a este A este momento histórico de la República Dominicana Quítate tu traje de político Renuncia Que eso deberán hacer mucho O que reajustes no, no, No, no, no, no, no Porque son un cáncer, ese cáncer hay que extirparlo Sacarlo hay políticos que deberían de renunciar lo que están y lo que quieren llegar a un cargo político. Si no, como hizo el policía, que me quito el sombrero, el policía que agarró y dijo yo quiero unirme, lo hizo mal hecho porque debió primero de renunciar, ¿verdad?, y después ir, pero él quiso buscar sonido, como dicen algunos. No juventud. tuviese la incidencia que tiene hoy, porque realmente. No, no, no, porque no, no, porque es que esto es no ser... es, que es un asunto de incidencia, de buscar sonido. Es un asunto que si usted quería la marcha, usted no puede ir como policía, con, con el uniforme. Usted va y renuncia y luego va y se une a la marcha. Y dice, yo era policía y renuncié, pero no busca ese sonido. Pero bien. La gente aprovecha el escenario, siempre. sí, pero bien. Entonces, eso deberán hacer los políticos. Los políticos que se respetan y que al final, atención políticos, al final usted también está jodido. Si el país está jodido, usted también está jodido, porque usted no tiene seguridad. Mira, ahí hubo un general que eso no salió en los medios. No tengo el dato, pero lo vamos a conseguir. Un general que le robaron un millón de dólares de su casa. ¡Ay, Jehová! ¿De dónde demonios saca un general un millón de dólares? En efectivo ¿De dónde? Un millón de dólares En efectivo ¿De dónde un general lo saca? Entonces Eso es lo que tenemos que hacer Quitando esa máscara Quitando ese traje político Y renunciar Y entonces Cuando usted vaya a aspirar A un cargo Usted decir Ok Yo voy a trabajar Yo me voy a desprender que lo que le iba a decir ahorita con el post que subí de Melimé, Mel, que le contestó a Luis Abinader, y luego un amigo contestó: No, que hay quien papá, si no, perdete papá. Dime qué político, y, y yo reto, yo reto un político que me llame ahora. Cualquiera. ¿Qué político de lo que están y de lo que aspiran a estar? Cualquiera, de cualquier partido. Si va de forma. Voluntaria a servir Si va a aportar En el puesto que va a estar O si simplemente va a buscar dinero Me explico Uno vive haciendo labores sociales Que no vienen al caso Entonces uno, usted no puede ir a hacer una labor social A cobrar, a hacerse rico Entonces usted va a ser regidor Alcalde, alcaldesa yo quiero que me diga y que es más que venga aquí si quieren al programa. Y me diga si verdaderamente está poniendo de sus recursos, y de su tiempo para esa candidatura. ¡No! ¡No! ¡Ninguno, ninguno, ninguno! Y peor lo que están no ponen un peso como lo hicieron los padres de nuestra patria que pusieron de su tiempo. Si usted va si usted va a servir, va a servir, no a servirse. Entonces, por eso es que la juventud está como está, porque estamos hartos. Es harto que estamos de los políticos tradicionales y ortodoxos. Harto. Así que, cuando el eslogan para afuera que van, yo entiendo, mi percepción, que aparte de los políticos corruptos que tenemos de la actual administración del PLD, también están los políticos que aspiran a llegar, porque son todos iguales. No vamos ¿eh? Bien, <risa> Resaltar se hace que todo? se ha no, no, ¿qué pasa? Yo no estoy asustar Resaltar que también un nuevo método de la gente decir presente se ha anexado a, a todo el esto, el que es ca el calderazo, cacelorazo, cacelorazo. Ajá, el oh, Qué calderazo, que es peligroso eso, ¿eh? Eso de, se inventó res, en Chile. ¿tú resaltar que de... No sé si usted miró un video que así recibieron al, al presidente llegando a su casa. Y eso fue... Si sí, dio la casualidad que estamos grabando el video. Y, ahí mismo y, y llegó eso fue, presidente. ya tú sabes. Pero eso que es peligroso. Ese cacerolazo. Eso se inventó en Chile y terminó derrocando un gobierno. Y después sí. terminó en otra cosa. O sea que muy, cuidado con eso. Muy fuerte. ¿Eh? Pero... En los políticos, reitero, están temblando, los grupos populares están temblando y los empresarios también están temblando. Porque los empresarios son culpables de enganchar y de, y de apoyar toda la vagabundería de todos esos políticos cuando llegan. Ahora, y con esta me despido para irnos a la pausa, tenemos mucho contenido. Uh -huh. Tenemos que seguir el ejemplo de esas manifestaciones que se terminan, se limpia el lugar pacíficamente, comenzando a dar ejemplo, respetando también nuestra constitución, nuestros deberes. Claro. Que si usted ve una luz roja, párela, párese. Que si usted tiene una fila, hágala. Que si lo para un policía, entregue su documento, no lo usted, no le dé eh, eh, los 500 pesos. Claro. Entonces también vamos a comenzar por ahí. Y no acepte los 500 pesos porque, ahora en la elección. Porque, oye, ¿qué es lo que está sucediendo? Con esta transculturización de jóvenes que se fueron hace muchos años y sus hijos dominicanos han nacido fuera en el extranjero. Tienen otra cultura y cuando vienen a este país dicen, pero esto es imposible. Y son dominicanos y dominicanas que vienen aquí a pasarse sus eh, sus vacaciones con sus familiares y están viendo la diferencia. Entonces dicen, va ah, acá, pero son... Jóvenes que vienen de países democráticos verdaderamente, no solamente en teoría, sino también en práctica, y ellos dicen, pero esto no puede ser. Entonces vamos nosotros a seguir dando el ejemplo, que cuando estemos en una fila, en un banco vamos a respetarla. Que la basura la echemos en el zafacón. Que respetemos las señales de tránsito. Eso es parte también de la democracia. Eso es parte de la democracia. Entonces, joven... Vamos a seguir dando el ejemplo porque sí se puede y todos los corruptos políticos se van y los que van a entrar que se respeten, que sepan que van a trabajar, no a robar.